Bueno, tú viniste a ver un video, en una maldita intro, así que solamente vamos con el video. Malditas instrucciones... Bueno, aquí todo comienza, con un lugar lleno de leche caducada y con un olor a mierda. ...para después de unos momentos salga de una ventilación una cosa de leche caducada... ...la cual se fue por alcantarilla como el amor de ella. Por favor, ríense, me tardo mucho en hacer esto. Después de eso, abrí la puerta y llegué a un pasillo con un mantenimiento pésimo. Y una puerta con la contraseña a la cual ingresé para... Después de ese pequeño inconveniente, llegué a otra sala que parecía un almacén con un gato acostado, el cual era muy sospechoso por si me lo preguntas. Pero después de acercarme un poco, me siguiera hasta que me mató ese weón. ¿Era necesario eso en serio? Después de esquivar ese gato, otra cosa me atacó desde las ventilaciones, de la cual logré escapar con facilidad. Para después ver la vista de un mundo destruido, desolado, donde nadie quedó con vida. Más que yo, por supuesto, porque me secuestró un camión de helados y por eso estoy aquí. Después de eso, entré a una habitación con unas cosas negras, las cuales me vieron, y tuve que usar una técnica milenaria, la cual era escapar por las puertas hasta que el editor me salve. Lo cual claramente hizo, pero otra maldita habitación me cagó todo y tuve que avanzar sin el poder del guión de mi lado, weón. Güey, literalmente al lado mío está más ciego que yo está. Siento que esto va a terminar mal. Si muero no me gustará lo que pasará, así que... El que muera es gay. Después de estas maravillosas frases, la cual me alentó a no morir y logré esquivar todos sus mongolos... ...que me seguían y entra a una habitación demasiado tranquila para ser verdad. Tenía mal presentimiento de que algo me atacaría y así fue que hijo de pu... Después de ese pequeño y pendejo ataque mal hecho, entró a otra habitación... Llena de esas cosas, las cuales se movían cada vez que daba un paso, así que, como quedé encerrado ilegalmente, el editor me teletransportará a un sitio más seguro. fácil de esquivar todo eso aunque no me esperaba que hubiera una batalla de voz en el maldito inicio Después de esquivarlo sin ningún corte, por supuesto, me dejó pasar por una puerta tapada con pinchos. No tenía muchas ganas, porque la abrió un hijo de... Al entrar, encontré un chingo de cristales, una nueva especie de mosca, la cual no me hacía nada. Por fin, algo que no quiere matarme. Pero... Toda esa felicidad la arruinó cuando empecé a ver más oscuro y vi una fila de esas cosas que intentaron matarme. Pero como soy un tremendo pendejo, terminé durmiendo enfrente de todas esas cosas, irónico, ¿no? Solo me desperté sano y salvo en un lugar con nuevo con una malita puerta bloqueada en medio del camino, así que el editor me dio una contraseña en un póster que estaba en inglés, la Ingresé y encontré un lugar muy tranquilo, con sombras extrañas y mucha, pero mucha leche caducada. Entré por la puerta y... Encontré una cola, la cual empezó a perseguir como nunca, hasta que usé otra técnica milenaria, la cual era esconderme atrás de un árbol. Del cual claramente me podría ver hasta tu abuelita de quién sabe cuántos años, pero la cola no me vio. Cosas del guión. Después de eso, volví a la misma habitación y encontré algo que no me daba nada de confianza. Pero como debía seguir el guión, le pregunté cosas y terminé diciendo algunas palabras las cuales hicieron desaparecer de manera mágica. Después de eso me metí en las ventilaciones y adivinen quién encontré al hijo de puta que se hizo desaparecer unos momentos. Pero bueno, como soy tan pacífico y acepté su trato de sentarme a cambio de que no me matara, ¡Sí! ¡Tengo mucho miedo de ti! ¡Adiós, conche tu madre! Después de esa placentera y para nada forzada plática, seguí con mi camino a descubrir que había. Sí, iba por el lado derecho para solamente encontrarme un chingo de cajas a un punto de guardado sospechoso y dos sustos los cuales para nada fueron ataques que el Litor eliminó. Después de eso se me ocurrió osmear por ahí tocando cualquier lado porque no había salida hasta que el creador decidió esconder un camino que no se notaba, pero como solamente era un camino a las ventilaciones oscuras Me tropecé con el aire con forma de caja y empecé a tener un mal presentimiento, el cual cumplió... Y era un leopardo conche tu madre siguiéndome como si no hubiera un mañana. Pero sobreviví. Y encontré un, de nuevo esa cosa negra y una contraseña a la cual deducí de manera rápida y eficaz. Para después correr y burlarme un rato a ese leopardo mongolete. Pero con mi suerte es una mierda, otra cosa me atacó de la... que me después de liberarme y seguir a un lugar con ventiladores el aire lo más seguro huele a mierda aquí adentro pero como tengo el poder de la edición ya cargado le di skip a una parte y sigue con la otra onda había un boludo ahí sentado bloqueándome así que me les ingenié para llegar a la salida Donde esa cosa me persiguió hasta que el tipo con el que charlé me salvó entre muchas comillas Para después decirle gracias y irme a la chingada como bien lo sé hacer yo Después de eso encontré una zona a la cual no tenía ganas de pasar Pero como no tengo el poder de poder teleportarme a la salida directamente lo tuve que hacer Bueno, al parecer no fue tan malo después de todo y logré activar la energía hasta que un homúnculo intentó matarme con tiburones. Después de esa batalla, la cual no pienso que fue épica, me encontré al tipo que me dijo que me iba a proteger durmiendo. ¡Fua! Se nota que me quieres proteger, weón. Te aplaudo, mira, te aplaudo, weón. Bueno, aquí termina el video vago y cagao okay, que así que si quieres la segunda parte este video debe llegar a los 20 likes y 200 visitas. Así que compártelo, te dejaré en la alcantarilla con todas esas cosas. Solo diré mi frase típica y adiós.